La hazaña, no hitter en el estadio Quiqueya Juan Marichal. El que gana es el que goza. Un gran juego para el equipo de los toros. Una gran labor combinada de todos sus pitchers y han logrado un no hitter en la capital frente al equipo de los Tigres del Licey. Para el comentario final, aquí está Fernando Ravelo. Gracias Franklin. Bien, un gran trabajo monticular del equipo de los. Todos los cinco lanzadores acaban de tirar un no-hitter a Licey en el segundo juego de la temporada. Comenzado por Germán, después Jerry Mejía, Payán, Ghost y entonces Peterson aquí terminó.